Mesa principal, muy buena noche autoridades civiles y militares buenas noches a la prensa radial, escrita y televisiva Muy buena noche a todos, damas y caballeros y público en general Hoy quiero darle las gracias a Dios y a la Virgen de la Alta gracias porque me ha permitido estar aquí y estar junto con mis familias mi esposa mis hijos y un grupo de compañeros de trabajo que son ejecutivos de la empresa y un grupo de amigos que también me está acompañando gracias papá Dios y gracias a cada uno de ustedes quiero de manera muy especial felicitar a esta feria de San Francisco de Macorís por cumplir estos 25 aniversarios. Y qué bien que yo estoy aquí para decirle al pueblo de San Francisco de Macorís que tiene una asociación donde la dirigen persona, familia de trabajo, de amor y de paz. Personas que se levantan temprano a las 6 de la mañana y todavía son las 9, las 10 de la noche y están trabajando en sus empresas.